Este video es súper, mega, hiper, duper, duper, hiper, yuper, yeper, yuper, yuper, yuper, yu, yu ye, yu, yu, ye, ye, chévere. Hoy Primines eh, estaba como siempre, como cada jueves en la cocina latinola, pero hoy pasó algo super especial. Fui a la frutería de mi barrio y pedí plátanos. Aquí se le dice plátano macho, y el plátano se los voy a mostrar. Adivinen de dónde era, desde dónde llega este plátano, acompáñame, no sé si se puede leer, se lee, se lee, se lee, yo creo que se lee, se lee, son de Ecuador, estos grandes plátanos viajan miles de kilómetros para aterrizar aquí en Sevilla y la verdad que fue algo bonito que quería eh, compartirles y felicitar a todos los ecuatorianos por estos plátanos debemos de sentirnos muy orgullosos por estos plátanos aprovecho para saludar a toda la familia en El Oro, en Machala, en la capital bananera del mundo desde allí llegan estos plátanos aquí a España y a distintos lugares del mundo un saludo para mi tío Genaro cedillo para toda su familia que bueno son los que eh, están más cerca de esta producción y para toda mi familia en Ecuador Ánimo y gracias por ver el video. Hasta pronto. Y si tú no eres ecuatoriano y quieres probar un plátano macho, revisa que sea ecuatoriano. Te lo recomiendo 100%. No porque sea ecuatoriano, sino porque sé la calidad y el esfuerzo con que lo hacen aquí. Un saludo a todos. Y muchas gracias por ver el video.